Seguro me matarán Nadie va a hacerlo Tú lo hiciste Nunca le toqué Estabas gritando como loco Había alguien más ahí La puerta estaba cerrada, no ¿Qué? lo recuerdas No me creas como un magnético sexual Algo parecido, solo pies Aléjate de ella, jovencito Y no intentes nada Tu vida depende de eso ¿Qué? ¿Qué quiere? ¿Ya empezaste la tarea? La tumba se mantenía vacía y la muerte, amortajada y sombría, recorría las calles de Roma. ¡Ya llegué! ¿A dónde fue? A hacer unos mandados ¿Ahorita? No, salí desde la mañana, pero se me hizo tarde ¿O sea que no estaba cuando yo llegué? No ¿Entonces quién me habló?